situación que, aunque ha bajado un poquito el nivel en los medios, eh, está prácticamente inactiva. Las declaraciones que diera César el abusador, eh, en de, denunciando el, que el apresamiento de su esposa es la forma en que eh, un importante político con quien tuvo vínculos eh, busca mantenerlo callado Estas declaraciones de César Emilio Peralta, el abusador Reveló en Colombia que tiene eh, vínculos con un político dominicano Considerado como el principal capo de la droga en el país Fueron ofrecidas desde la cárcel de Colombia En donde dio una entrevista a una periodista dominicana, Carol Pérez Tenemos declaraciones de la periodista Vamos a escuchar a Carol Pérez insiste en que Marisol no tiene culpa de nada, eso es lo primero, que por tal razón ella no debe dar, no tiene por qué estar presa, pero después insiste que él tiene que tuvo vínculos con un importante político de la República Dominicana y que aparentemente esa persona es el que la tiene presa para que él se mantenga callado esas son las palabras de él que me dijo textualmente, y lo aclaro para que no haya confusión con eso él ni en ningún momento me habló de nombres ni dijo que lo va a denunciar mañana o pasado mañana porque ese no es el plan él insiste en que tienen que soltar a su esposa y que ese vínculo con ese político importante muy seguramente es la razón por la que la tienen presa a ella. ¿Te refirió algo más sobre este supuesto político y su relación con él? Eh, sobre esta información habría que preguntarnos, ¿cuáles son los cargos que se le imputan a la esposa del abusador? En caso de ser cierta la información, ¿quién es el alto político dominicano con el cual tenía vínculos? Y si en efecto la Procuraduría, la Procuraduría de la República le está dando el debido seguimiento a esta denuncia. Eh, mira, esta situación de la que... Plantea César el abusador de que es una forma de presión eh, hacia él el hecho de mantener a su esposa encarcelada para que él no dé de declaraciones de funcionario o de un funcionario de alto nivel con el, el, con el cual él tenía vinculaciones. Es muy terrible y pone en jaque de ser cierto a esa persona a la que él está denunciando. De ser puesta en libertad la esposa de César, Emilio, Peralta, el abusador. Ah, bueno, pues es cierto lo que él dijo, que sí hay vínculos con ese alto funcionario. Ahora bien, si no lo hace, que eso es lo que esperemos para que entonces el abusador diga quién es ese funcionario, que entendemos que no puede ser más de uno, pero en específicamente él cita uno de alto nivel, pues diga quién es. A la justicia dominicana, a propósito del tema que hemos estado eh, planteando en el día completo del programa, eh, en el programa completo, o sea... ¿A la, la justicia dominicana no le ha interesado dar seguimiento, tener respuestas, someter a quienes están involucrados, no, a los no, de no, alto nivel? No, a la justicia nivel. dominicana no, al procurador no le ha interesado bueno, ir Bueno, al Colombia. procurador, como no le ha ir interesado a ir a Brasil, Mira, ni tampoco que haya nadie eh, eh, de alto nivel con estos A mí me, me temas. resulta, me resulta, me resulta confuso que un individuo buscado internacionalmente preso en una cárcel de alta seguridad y que antes de ser sometido a a las autoridades tuvo un evento en Colombia donde murió una persona un, un intercambio de disparos que él salvó la vida o no se sabe si es que andaba con los sicarios porque él estaba en una zona exclusiva de Colombia y que le den una entrevista en boca ratón para para que esta periodista que no tiene no la conocemos eh, de por sí pero es periodista y es esa, dominicana y es dominicana por primera vez se le permite a un periodista tener un acercamiento con un capo de esta naturaleza eso vale. es lo que me llama la atención. Hay que ver las condiciones. Bueno, eh... pero entonces o no tiene el carácter de peligrosidad o no tiene el carácter que se le ha dado a César el Abusador para las autoridades colombianas como para las dominicanas. Miren. O es algo yo... mandado a, a publicar. Yo veo pero desde esto? dónde. Pero es lo que me pregunto, es que me resulta extraño que se tenga acceso a una cárcel de alta seguridad y que se tenga un caso. Señores, Es que Francie, hay, dice ella que le llevó un mangú. Francie, y tú no sabes que desde afuera, ¿quién determina si lo envenenan a ese Francie, hombre? Y la seguridad del Estado no sabe que eso es así. Francis, él la eligió a ella, él, se le da esa oportunidad, él la eligió a ella para que lo visite. Y le llevaron mangú. No, no, no, no, no sé. Ella pero, le llevó, dice pero, que le llevó un mangú pero y se lo Pero él enterito. la eligió a ella, a la única persona que le va a dar información, a esa fulana. Pero que ella lo pidió. Óyeme, pero que hay una petición de él. Tiene un derecho, pedir con quién se quiere entrevistar con fulana. Eso fue todo. Hay un derecho, eso no es derecho. Bueno, porque pero... está detenido, preso. Eh, eh. No, no tiene. La ¿Y, la, y la información. La llamada de exclusiva es, no era necesaria porque era pública. Y la información que él brinda. brinda. Y la información que él brinda es un chantaje. Es un chantaje. Entonces te estoy diciendo. Claro, claro. Te entonces, estoy diciendo, va cogiendo ahora. Déjame... Tú estás cayendo ahora mismo. Si no, es que sí. tu comentario en la explicación que me estás dando por mis dudas me va llevando a mí entonces a una parte de que fue yo sé, yo sé. planificada, ok, te la compro, fue planificada, pero que precisamente sea un argumento, una estrategia para presionar a autoridades dominicanas desde allá y que sepan el sentir de él respecto a su esposa. Sí. Es prácticamente que desde allá de la cárcel, él utiliza ese mecanismo para producir el populismo penal que estamos hablando, de que no sea un órgano, sino por petición del de, de, de, de inculpado, en razón de que su esposa está detenida por ser parte de la red. La tienen como tal, parece ser, porque tampoco aquí se ha querido dar, Fulvio, una explicación a ciencia cierta. Ese Para mí ella debió de estar suelta. Ese cabildió, sí, sí, ese cabildió con todos sus abogados y logró ah, esto. Bueno. Que esta Yo lo veo así como más sí, no, sencillo, no, que lo sea, no lograra conseguir ahora, ahora, ahora, lo la ahora. entrevista. En este chantaje me surge a mí la pregunta, ¿y las autoridades de Estados Unidos que lo investigaron no tienen ya esa información? ¿O no es competencia de ellos divulgarla, es competencia de él? Si las autoridades dominicanas sucumben a este chantaje, simplemente se ve que hay, hay, hay que están encubriendo a alguien. Otra cosa, 20 años trabajando en un país de una manera libre, que nadie lo tocaba, con todos los negocios en la zona más colorida de la ciudad de Santo Domingo, y nadie lo tocaba, ni siquiera impuesto pagaba, desde luego que... Eh, hay una protección, hay una protección. Ahora, en esta prote protección no implica una sola persona, implica todo lo, el engranaje de lo que es... Eh, eh, pues ahí pueden estar involucrados, no digo que así sea, pueden estar involucrados eh, el, el, a, altos mandos militares, claro. pueden estar involucrados altos mandos políticos, pueden estar involucrados altos mandos empresariales, en el lavado de, de por ejemplo... En, en las construcciones de megas obras, en, en fin. L el hecho es que de todo el entramado hay un cabecilla. Claro. Siempre que dirige. Aquí Entonces, pasar él cosas. dice, si no me sueltan a mi esposa, voy a decir el nombre del cabecilla. Es al cabecilla que le está sí, tirando sí, con relación a Entonces, esto. Entonces, tiene que ser, perdón, Yerjan, extremadamente influyente para que tenga detenida una persona que es lazo directo de César el abusador y él mismo dice, ella no tiene que ver con un negocio, ella se trataba en, como ama de casa, ella se trataba de la educación de los niños. Pero ella no sabía sí. que los yates y eso no provenía de otro lugar que no eh, sea de bueno. él. Pero, ella no, no tenía eh, conocimiento. Pero no está obligada realmente. Obviamente que yo saberlo. tengo la concepción bien, de que ella debe, debió de estar suelta si no tenían cargo sobre desde ella. el punto de vista de la justicia. Que el hecho lo, de ser esposa no significa que ella, ella sea no, cómplice. claro. Ahora bien, desde el punto de vista de la justicia, lo penoso de todo esto es que, contrario a lo que establece la Constitución y las leyes dominicanas, se tenga a una persona en, en calidad de cautiverio... Eh, para entonces eh, subyugar a otro, para entonces chantajear a otro y obligarlo a que se entregue o a que diga Porque lo que ellos quieren que diga. Lo que, que él diga. dice es un chantaje pues, también la de la Procuraduría, entonces, al tener presa sí, a la mujer. o al que sea, ¿verdad? Sí. La, la propia Constitución establece que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Es decir, si él fue que cometió sus hechos, si la, si la Procuraduría, el Ministerio Público tiene su imputación en contra de él, ¿por qué tenerla a ella? Eh, eh, guardando prisión. Ahora, si el Ministerio Público tiene, por ejemplo, contra ella algunas imputaciones, lo que tiene que hacer es procesarla y someterla a la acción de la, justicia, eh, de la justicia en función de las imputaciones y de las pruebas que ellos supuestamente tienen en contra de ella. Ahora, eh, es ilegal y es un populismo y es un abuso y un exceso de autoridad el hecho de que ellos tengan a esta señora presa porque eh, era la esposa de, de César el abusador cuando la constitución y ahí quisiera que, que hagamos énfasis porque hablamos de defender la constitución, hablamos de ser demócratas hablamos de cumplir las leyes pero hablamos de cumplir las leyes cuando, cuando nos conviene cuando no nos conviene no la cumplimos y entonces en este caso en este caso hay un exceso de autoridad y una violación a la constitución, nuestra carta magna y a las leyes dominicanas y a los procedimientos. Ella no debe estar guardando prisión por el hecho de otro. El hecho de que su esposo eh, fue, eh, cometiera los hechos que supuestamente se le imputan, porque todavía no le, no le han sido probados en un juicio, es un exceso, repito, de autoridad, un abuso y un chantaje lo que le están haciendo. Eh, un chantaje. Pienso ¿verdad? que aquí tenemos, eh, Francis, tres posibles escenarios. Lo mm -hmm. decíamos, pero vamos a definirlo de manera... Eh, Precisa, valga la redundancia. Si, si las autoridades dominicanas ceden a soltar, a liberar a la esposa de César el abusador, bueno, eso te da como respuesta que sí hay un funcionario de alto nivel como bien decíamos eh, entendemos que todos. sí que hay mucha no, gente pero implicada soltarla, pero él si cita contra ella hay que soltarla pero que no pueden utilizar ese argumento ahora porque entonces debió estar suelta desde un principio lo que sucede es que si la sueltan mañana si la sueltan hoy van a lo que vamos va a entender a encubrir, que claro él va que a, es una respuesta es una respuesta a esa petición de César el abusador de no decir que en ese alto funcionario ahora bien si no lo hacen entonces César el abusador Debe de decir que en ese, es, es, quién es ese alto funcionario a quien él eh, está supuestamente eh, vinculado. Otra de las y cosas que, que, y que deje su que deje su bulto que no es uno. Sí. Que deje su bulto de decir que eh, un alto funcionario que, que él sabe y la sociedad completa son? sabe que no es uno. Que y es son el palacio muchos. en el palacio nacional. Bueno ahí no te puedo decir. Bueno sencillo. Ella es ella es sobrina sobrina directa de Montalvo. Sí, pero por el eso, ministro de la Presidencia. Mira lo, mira lo que decimos. No no. Por eso no lo pero con pero, pero te voy a decir una cosa. Sea, ella ¿sí? es sobrina de Montalvo. Ella y está presa. Lo que sí tenemos en la historia de ¿Eh? nuestro país Francis es que en estos casos siempre hay funcionarios, hay altos militares y podemos recordar el caso de Quirino, el caso de Figueroa agosto. ¿Sabes de quién es ella, el hija? De, de, de Franklin Franco. Sí. Que o sea, estuvo en las mismas sí, condiciones que ahora César. Francis, ¿qué te dice el caso Quirino? ¿Qué te dice el caso de, de, de Figueroa Agosto? ¿Quiénes eran los que estaban involucrados y permitieron esta red amplia de narcotráfico eh, en nuestro país? O sea, indiscutiblemente deben de haber autoridades. O sea, solo no lo pueden lograr. No y no creemos que este sea la excepción. Vamos a WhatsApp y a ver qué nos dicen los amigos televidentes. Iniciamos con Rosagna que nos dice buenos días. Yo fui a la escuela a llevar mis niños y les juro, les juro que pensé que no había clase. ¿Cuántos padres irresponsables? Eh, quiero en mi no tiempo eh, tocar un, un poquito Muy ese bien, tema. Gracias Rosana, una madre responsable. Leonel Ureña desde Villarriba nos dice, buen día, feliz año 2020. En la ocasión, en una ocasión me dirigí al Ministerio de Deporte en busca de un aporte... De útiles deportivos para celebrar un torneo, un torneo de softball en Villarriba. Y por no ser del PLD, nos rechazó la petición. Pero quién, la nos dijo que no podía porque la carta de solicitud no estaba firmada por Lupe y Morenito. ¿Y Trinidad, ¿Y fue ella Pero se denuncia, refiere a Trinidad. ¿quién fue? ¿Leonel? denuncie quién fue para que lo digamos. Es Trinidad, porque él lo dijo cuando estaba Trinidad. en la entrevista. No, no y es del ministro se de Defensa. No, no. Trinidad, eh. yo, yo, yo me resisto a creer que no, porque yo conozco a Trinidad. Eso y era... él lo que lo que podía dar lo daba. Eh, bueno, yo... yo le estoy diciendo que conozco a, a Emanuel y siendo yo parte de una estructura política aliada, cuando Emmanuel da una opinión o ofrece su servicio, lo cumple. Eh, Fanny Mendoza nos dice y no es verdad que vaya a poner entre, entre la de primero lo político partidario. creo. Okay. Okay. Fanny Mendoza nos dice sobre la pregunta del día que es si cree usted en la justicia dominicana, dice ella, el poder judicial es cuestionable. Nos dice Elsa López desde las Guaranas no confío en el poder judicial. Dice Nelson Mata del Ciruelillo, dice buen día. Porque, ¿eh? Pero en Manuel no tiene ningún plan para el mercado público, no tiene planes no, para la seguridad y para mencionar las viene. basuras que estuvieron, las basuras estuvieron recorda, recordárselo. Él habló de esto, aunque no detalló. Eh, 6495 dice: Mira. buen día, Un, sí, no, pero nos hace una sugerencia: sí, es cambiar eh, sobre la alfombra, cambiar el amplio, el ángulo. La casa está mucho mejor Gracias, vamos a tomarlo en cuenta Virginia de la urbanización Castellana dice sí. Buenos días, ya veo que atacan A Siquio porque se fue a la capital Para ser ministro en la presidencia Pero no mencionan a Juanito Que dejó la gobernación Y no, está no, en los no comedores pues económicos no. <risa> De <risa> no. Santo Domingo no, Díganme decirle, y no, feliz año nuevo Vamos a decirle a Virginia Que por Juanito nadie votó a Juanito lo designaron gobernador de la provincia de Duarte y así también lo designaron Encargado de los comedores económicos Usted no puede por ejemplo decir aquí eh, A una gente que lo designa Otra cosa es una gente que se Además no se, puede comparar. Pero, señores, ¿pero no se pueden comparar No se pueden comparar Porque es que Lo que Psiquió como... lo logró para traer para no, Macorís no Eso estoy no se puede comparar eso. Ninguno de estos funcionarios eso, ha traído eso, nada para no Macorís la Ninguno, la señora Lourdes ¿Ninguno? Lourdes Y Mileri ni Juanito no han traído nada a Macorís Lo trajo Lunes Sánchez Nada y ¿Eh? bueno. es que nadie está defendiendo a, a mi lady. Estamos hablando de la fortaleza y las la levidades de los candidatos. Y en ese, caso, en ese caso, 40 días debilidad. para Nos ser síndico. Si que no pausa. síndico, 40 días para pa ser síndico. Sí,